Mi pregunta era, no sabía qué iba a hacer cuando yo abriese la oficina y entrase, ¿no? Porque entraba a la oficina y él estaba siempre ahí a la, a la derecha y yo al otro lado, ahí al lado, ¿no? No sé, mi pregunta era, bueno, si voy a resistir ese, ese impacto ¿no? de, del amigo oído, como diría Sartre en aquellos años, ¿no? de, la, este, de la angustia existencial, decía, cuando, cuando Roquetín no está, ¿qué es la angustia existencial? Y Roquetí ya no está. ¿no? Es difícil de llenar el hueco que dejó Roque. Yo extraño eh, llegar y tomar mate de ¿vale? Frente a lo inevitable, frente a lo irremediable, este, pudimos reírnos este, y pudimos abrazarnos mucho. ¿En un hombre era un hombre que vibraba con la vida. Yo entiendo que la docencia es un ejercicio no se realiza solamente en el aula o en el laboratorio sino también en el pasillo como lo hacen casi todos los profesores. Los docentes no pueden ser este, indiferentes ni pretender que su función de investigación o de docencia es una función al margen de lo institucional, al margen de la vida social, al margen de los avatares ideológicos, al margen de las circunstancias históricas de nuestro país. Una cosa que repetía constantemente como, como uno de sus mejores... Este, con decoraciones, este, que era el haber sido maestro. Roque con maestros. Es un maestro entre maestros, ¿no? Roque? Yo diría que él antes que que un licenciado en Educación y que un especialista en Historia de la Educación Roque era un maestro, más sofisticado porque llegó a la, al nivel eh, universitario y se dedicó a la investigación y formó mucha gente pero me dirí, yo diría que todo el, todo el desarrollo de Roque acá en la Universidad fue el desarrollo de maestro, él estaba siempre rodeado de alumnos Siempre fue un referente en esa manera de ver y de ejercer la docencia como poniéndole todo el cuerpo, no solo el alma, sino todo el cuerpo, ¿no? La verdad que en ese sentido Roque fue maravilloso. No voy a desarrollar mi Ridiculum vitae porque es aburrido. Solo les contaré que a los 17 años empecé a trabajar de maestro en Cañadón chileno, ...rincón perdido de por ahí en la Patagonia... ...y como no sabía enseñar a leer... ...creí que debía estudiar Ciencias de Educación... ...no me animé a estudiar Filosofía... ...porque creía que era muy difícil... ...o sea que tengo un largo pasado docente... ...interrumpido por los muchachos del proceso... ...que me prohibieron trabajar en el Estado... ...y me dieron la posibilidad de descubrir... ...lo que era ser peón zanjero, albañil... Quiojero, remisero, desocupado, desesperanzado, desesperado. He tenido miles de alumnos y he aprendido mucho de mis maestros, es decir, de ellos. Porque el tipo se sentaba y uno decía, ¿de qué me está hablando? ¿No? O sea, el, primer, el primer asombro y el primer, la primera sensación de estar cautivado era decir, ¿este hombre de qué, qué me está queriendo decir? y por ahí se remontaba a historias de la Edad Media que uno no entendía y luego siempre las encauzaba en una cuestión muy concreta en relación a los temas. O sea, era, era un personaje fantástico como docente, en ese sentido, digamos, era un, un disfrute escucharlo. Lo primero que hacía era sacarse el relojito, se lo voy a hacer también con era auxiliar de académico, Dejaba sobre todo de pucho en el, en el escritorio, se encendía el primer cigarrillo y la primera frase que decía él, prácticamente decía que ponía de manifiesto esta cuestión. Bueno, yo respecto a este periodo pienso esto, esto, esto, esto y esto, más allá de las cuestiones. Ahora, eso no inhabilitaba a trabajar el peronismo histórico de diferentes fuentes bibliográficas, diferentes autores, etcétera. Y yo creo que eso habla de su honestidad académica, de su experticia en el manejo ¿no cierto? del aula. Para mí fue el comienzo de un pensamiento crítico que quizá antes no tenía, o sea, disentir con un autor era algo ¿no? insólito, ¿no? o sea, lo dice el autor y él generalmente siempre nos provocaba ¿no? el pensamiento y el disentir y el dudar de, de lo que veíamos, de lo que escuchábamos, permitiéndonos ver las distintas voces y esto me parece que es lo que más recuerdo de él. tenía una sabiduría que iba, que iba mucho más allá de, del texto académico, ¿no? porque, porque si hay algo que lo, que lo caracterizaba como profesor era la capacidad de poder eh, leer entre líneas, la capacidad de poder reflexionar sobre su propia práctica, la, la, la capacidad de poder este, eh, reflexionar sobre, sobre los grandes textos, sobre todo sobre los grandes textos de la pedagogía. ¿no? Era un, era un tipo muy culto y con una enorme capacidad para poder transmitir lo que él sabía. Lo verdadero que somos se conoce con el tiempo y con una relación más estrecha. Pero no es difícil imaginar que son ustedes en algún aspecto. Son gente que sueña, que sueña con estudiar, con consolidar su profesión, que sueña con hacer mejor su trabajo o tener un desarrollo más sólido. No somos nuestras propiedades ni nuestras cuentas bancarias. No somos lo que tenemos ni nuestros éxitos. Somos nuestros sueños. Roque era humor, sí, mucho humor eh... Era ponernos a charlar, era inteligencia. Que es compartir, que es ponerse a la par del estudiante y estudiar con él, trabajar con él, construir con él, armar, no solo un proyecto académico, sino un proyecto de vida. Un reconocedor del derecho de los demás, de los espacios de los demás. A mí una cosa que me impresionó de Roque siempre es que, más allá de su opción política, era un peronista de alma, eh, tenía una conciencia tan cabal de lo político y de lo público. ¿no? Lo que pasa es que su propia evolución personal, ¿no? que estuvo ligada a, la, a los compromisos que él, que él fue asumiendo uh, desde los 18 años en adelante, desde, qué sé yo, desde su militancia parroquial hasta ya su militancia más orgánica en el campo de lo político y de lo gremial, lo llevó a, a, a que de pronto eh, participara activamente, sobre todo a fines de los años 60 y de los años 70, de esta nueva manera de, de comprender o de entender el rol docente, ¿no? en donde ya los docentes dejaban de ser apóstoles y pasaban a tener cuestiones en común con, con los trabajadores asalariados, con los trabajadores agremiados, con la. como a él le hubiera gustado decir, con la columna vertebral, ¿cierto? Con, con, el, con el movimiento obrero organizado, más exactamente hubiera dicho Roque. ¿no? Y él había logrado en la universidad eh, cumplir acabadamente los objetivos que él se había trazado como maestro popular eh, 30 años antes. Y que, y que esos objetivos estaban dentro del marco de un proyecto nacional y popular que después la dictadura virló, pero, pero ese era el sentido y, y esto nos pasó a muchos de nosotros una, una charla que tuvimos un tiempo antes de, de, la, de la partida de Roque eh, los dos reconocíamos que lo más importante que habíamos hecho en la vida política e institucional fue la construcción de la Universidad Nacional de Quilmes la universidad se organiza como institución políticamente para estudiar la realidad y para estudiar la realidad la universidad también se dio unos instrumentos que son instrumentos políticos sin los cuales en, el, en la comprensión de los universitarios la realidad no puede ser estudiada esto es la libertad esto de la libertad es una definición de orden político porque después esa definición hay que hacerla valer ante los demás. Él quería una universidad abierta, una universidad donde el, el, el entorno social de la universidad este, eh, pudiese entrar a estudiar, ¿no? una universidad insertada, inserta en, en el terreno social del que de alguna manera forma parte. ¿no? Este, Al mismo tiempo estaba, se preocupaba por la calidad. Siempre que conversábamos y que él se manifestaba, siempre estaba preocupado por esto, que la calidad de la docencia de grado no fuese digamos, afectada por cualquier tipo de desarrollo en los otros aspectos de la universidad. ¿no? Sí. Ya sea algún atavismo genético que nos viene de la época de la tribu. El brujo hablaba en difícil, nadie lo entendía. Y entonces se convertía en imprescindible, dominaba con el manejo de los misterios. Crear y utilizar un lenguaje especializado solo para eruditos es una forma de diferenciarse, de no mezclarse, de convertirse en élite. He luchado toda mi vida intelectual, que no ha sido muy rica ni muy trascendente, para hacer claro lo oscuro comprensible lo enrevesado. Y en esa lucha cotidiana con las palabras, he descubierto que el lenguaje es un arma de discriminación intelectual para que unos sean y los otros no. Fue una persona que siempre escuchó con mucha paciencia y mucha serenidad, por lo menos a mí, siempre demandándote la reflexión para llegar hondo. y Yo creo que lo que más nos deja es eso, ¿no? las ganas, la fuerza, y, y la, la originalidad con que siempre planteaba las cosas. Yo fui su alumno en un curso que se denomina eh, Conducción y Organización de la Educación Primaria, que ya no existe. Para Roque, la vida era para ser disfrutada y para compartirla. Cuando nos reencontramos aquí, la verdad es que volvimos a tener esas viejas conversaciones, pero actualizadas por los temas que ahora eh, tenían que ver con eso, que como yo decía eran tres tópicos, eran mujeres, fútbol y política. Nunca pensé que iba a, a estar dando testimonio porque a la agora de la Universidad Nacional de Quilmes le íbamos a colocar el nombre de Roque Dabat. ¿Quién dijo que pelear es malo? ¿Quién dijo que defender posiciones que no son, sobre todo posiciones que no son mezquinas, que no son egoístas, que no son para mi beneficio personal, particular, para llevarme yo a mi casa, ¿qué tiene de malo pelearme por algo que trasciende a, a, a nosotros mismos y que lo hacemos por un sentido social, por un sentido ideológico, por un sentido político? ¿Qué tiene de malo pelearnos por eso? Lo malo es estar de acuerdo sin haber discutido nada, ¿no? Yo no quiero una universidad silenciosa, eso queda claro, ¿no? Ni un país silencioso. Este... Bueno, esto me hace vibrar, ¿no? Qué bárbaro es. Se movía muy bien en la confrontación. Este, lo divertía, lo... Lo energizaba. ¿no? Reivindicaba el conflicto como parte de la construcción, digamos, y eso era todo un paradigma. Vos pensá que nosotros nos construimos esta universidad en la década del 90, en medio del menemismo y en medio del, del, del imperio de la ideología neoliberal, en donde se negaba la conflictividad. El conflicto, bueno, hay conflicto. Enfrentemos el conflicto, digamos lo que hay que decir en ese momento. Este, si dentro de dos años, o tres o cuatro, este, tenemos que decir otra cosa, no, no, esto no habla mal de nosotros, no habla mal del otro, ni de mí, ni de nadie, ¿no? Porque él, es, es el conflicto el que nos lleva a ir cambiando de, de posición, el conflicto hace crecer, el conflicto enriquece. Un hombre para quien sus palabras jamás fueron un dogma, ¿no? Este, y un hombre que era capaz de eh, apasionarse profundamente, como estamos viendo, para tratar de definir el espacio de la universidad, el rol de los intelectuales o, o el alcance de la autonomía, que era capaz de apasionarse eh, alrededor de eso, pero que era capaz de advertir ¿no es cierto? Eh, la, la textura de otros pensamientos, las texturas de otras miradas que pudieran llegar a complementarla de él y si era posible contradecirla. ¿no? Y si era posible contradecirla. ¿no? En ese sentido este, también en ese sentido también fue un maestro la universidad que queremos es la que queramos entre todos ¿no? y eso cuesta ahora mientras tanto bueno mientras tanto vamos haciendo con lo que tenemos ¿no? entonces construimos un consenso para resolver este problema resolvemos este problema y nos seguimos peleando por los otros problemas no podemos eh, eh, odiarnos por. Tenemos diferencias acerca de cómo construir una institución. No tengamos ese temor. Y esto era él, ¿eh? Este es un párrafo fantástico para... ¿Eh? Fue una persona clave en el proceso de refundación de la universidad, digamos, ¿no? de transformación hacia la democracia de la universidad. Sí, era un hombre a partir del cual se podía generar un, un consenso. Porque... Eh... Además de ser un hombre inteligente, además de ser un hombre que tenía claridad como para poder definir qué era una universidad, pero no que era una universidad idealmente, sino que era una universidad en determinado momento histórico, en determinado contexto, además de tener la, la claridad para, para poderle dar contenido académico a la política, era un hombre que tenía un sentido muy grande de la ética pública y era un hombre bueno, y eso genera mucho consenso. Tenía una posición eh, de un líder mucho más horizontal y mucho más apegado a la gente. Y él en el, en el desempeño de sus funciones no perdió de vista ese rol, inclusive a contramarcha de lograr eficacia en algunas decisiones que tuvieron que tomar. Pero sí cambiar eh, las bases de sustentación que tenía esa estructura que era profundamente antidemocrática y Roque representaba ese cambio Era un hombre muy eh, comprometido con la idea de que la universidad pública estaba este, financiada por la sociedad es, es, sus, sus recursos vienen de la sociedad y nosotros tenemos que responder a esa, a esa, este, a esa confianza que significan los recursos que se dan a la universidad para que sus académicos aporten, ya sea en la ausencia, en la investigación, en la transferencia. ¿no? Y esto era este, un principio que regía siempre su, su discurso ¿no? de, sobre la universidad pública. Bueno, acordamos que el, el candidato al rector, el, el, el rector de transición iba a ser el doctor Hermácora, este, en una reunión, y el doctor Hermácora dijo que él aceptaba únicamente si Roque iba de, de vicerrector. Roque entregó absolutamente todo en, en, en aras, en aras de, la, de la Universidad. Su nombre, su patrimonio, absolutamente todo. Y era una persona honesta al extremo y que estaba totalmente consustanciado con el ideal de la Universidad Pública. O sea que, la Universidad Nacional de Quilmes eh, tuvo una suerte enorme de contar una, con una persona como él. Y él fue uno de los que marcó el rumbo, si querés, ideológico de ese proceso. Eh, los otros días me recordaba Rodolfo que él, cuando juró como vicerrector, juró, no sé sobre la Biblia, sobre los evangelios, pero sobre el, el código penal. Yo eso no me acordaba, pero sí me acuerdo que él dijo que Dios, la patria y la asamblea universitaria se lo demandaran, ¿no? Tenía esa... Estaba siempre consciente de cuál era su... su deber, de cuál era su deber y cuál era su entrega, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante hacer política al lado de Roque, fue muy interesante aprender a hacer un servidor público. Ahora, cuando un alumno entra a la universidad virtual es parte de una universidad nacional y del sistema universitario público. Antes no era así. Cuando, cuando eh, um, entra a, a, a una asamblea del claustro estudiantil o cuando el personal administrativo se reúne para tomar decisiones acerca de cómo van a, van a trabajar y cuando se reúne el consejo superior. Todo eso hubiera sido imposible de lograr sin gente como Roque, ¿sí? que trabajó incansablemente. Y hay que pensar en términos reales cada universidad, cuáles son sus recursos, cuáles son sus posibilidades, cuál es el ámbito humano geográfico al que debe responder. ¿no? al que debe atender, al que debe servir. ¿no? Esta es la discusión que cada universidad se tiene que plantear. En el contexto de políticas científicas y universitarias que provienen del Estado central después de un proceso que eh, no es ni, ni, ni rápido ni, ni, ni pacífico, que es conflictivo y es largo, que es... Eh, la construcción de un consenso. Bueno, nos pelearemos durante 10 años y, y nos seguiremos peleando después también, pero bueno, así operan las sociedades. ¿no? En el, cuando él este, traspasa a, a Gómez y a Flores, ahí hay un momento muy, muy fuerte, que él, este, cuando se cree que, si mal yo no recuerdo, cuando él se abraza con Flores. Él este, no puede contener la, la emoción y, y este, como se dice, se, se quiebra. Ahora se dice se quiebra, ¿no? Se quiebra y, este, y tiene, tiene, llora en, en, ahí en el, en el escenario, delante de todo el mundo, ¿no? eso ¿te, ¿Te lo dijeron eso? Trataré de honrar la función que usted ha ejercido cuando a partir del 10 de diciembre comencemos a transitar este camino. Muchísimas gracias a todos ustedes. una vez más le estaba le estaba marcando un poco el camino. ¿No? Es clarísimo eso. Pura vida, la vitalidad continua, un no sé, pasaba y no podías no darte cuenta que Roque estaba ahí, que te hablaba, que te interpelaba, siempre una risa. Y aún cuando tenía esos arranques, esos enojos. Eh, siempre había algo que aprender de Roque Había algo que compartir Y, y lo extrañamos mucho Roque me enseñó a mí eh, Política, política universitaria Política, ser persona Él no se limitaba a su materias, Él te hablaba de todo Y todo con una entereza Y como él decía, desde las tripas Eso es lo que yo Más recuerdo de Roque Lo que más extraño también era otra historia, no era la historia académica. Era la historia de la persona común, con el chofer común, el profesor común, ¿viste? Eh, es un poco la sal de la vida de todos los seres humanos, ¿viste? Para mí fue el gran Quijote que tuvo la universidad. Roque también fue un docente. Roque, donde me veas te mando un abrazo. Como ustedes ya saben, el fútbol y la pedagogía son iguales. Si los conceptos no se llevan a la práctica, Paraguay te gana. O dicho de otra forma, por más pedagogía que estudiemos, si no tenemos buenos maestros, también nos ganará Brasil. Perdón, quiero decir, la escuela andará mal. Como en el fútbol los jugadores, en la educación los maestros, con mayúsculas, tienen que tener conocimiento teórico, eso que los charlatanes del fútbol llaman los conceptos, entre comillas, Táctica, estrategia, entrenamiento, garra, espíritu de equipo, imaginación, inventiva y algo de talento. Y reparen que digo algo de talento. No sabemos bien qué es el talento o el genio, todavía lo discuten los teóricos, pero sí sabemos que no abunda. Y como los Maradona no crecen abajo del pasto, como no crecen los Pestalozzi o los Freire, lo que necesitamos es un equipo. Esto lo mandaba en el <risa> chavo. Va a haber muchos roques ¿no? y cada uno de nosotros se va a quedar con aquel que eh, le resulte más entrañable. Me dijo algo así como, eh, menos mal que anda bien boca, así la voy batateando. Él como fanático de Boca y yo de San Lorenzo siempre discutíamos de deportes. Desde Bollé hasta eh, Rojas, eh, pasando este, por Maradona, llegando a Palermo y no sé qué estaría diciendo ahora que romance se quiere ir de Boca. Bueno, acá eh, Roque ya estaba con, con Melena, se había modernizado. Yo lo cargaba y le decía que era el viejazo y que yo en unos años también iba a andar con melena. Este es un roje... <risa> no, ahí no sé, es un roje filosófico fumando el pipa, ¿no? Está mirando lejos. Usaba las vacaciones para leer alguna cosa que, que le gustara. Y le podían gustar las cosas más insólitas. Una vuelta nos dio una, un, un, una conferencia sobre el Nipur de la Galle y otra vuelta nos dio una conferencia sobre el gauchito Gil. Hay muchas frases de Roque que, que son irreproducibles en un video porque estaban atravesadas este, por malas palabras y por improperios absolutamente justos. Esta pasión por lo público y por el contacto con lo público con los grandes públicos también era una cosa que él le transmitía a los chicos, ¿no? Siempre se emocionaba cuando hablaba de su familia y, y qué sé yo siempre llorábamos juntos los dos, así que amaba a su familia y, y bueno, que lo sepan Como muchas veces He dicho y sostengo, la objetividad no existe. Es un cuento para hacernos creer en verdades verdaderas. Lo importante es saber reconocer el límite de los afectos, sean amores u odios. Pero ningún ser humano puede pensar o escribir por encima de sus pasiones. Este era Roque. Eh, un ser que mezclaba... En proporciones estupendas, la academia y el asfalto. Solo hacía un tipo muy culto, pero a la vez un tipo muy querible. Un tipo capaz de enseñarnos cosas, pero un tipo también lleno de virtud para darnos consejos y para alentarnos cuando, cuando nos veníamos un poco abajo. ¿no? Él estaba siempre al lado de sus amigos. Cuando Roque escribía una carta a los estudiantes, cuando mandaba un mail este, lleno de mayúsculas y minúsculas, de colores. Él solía escribir a horas inverosímiles, eh, mails a todo el mundo, digamos. Eh. Por suerte no te despiertan los mails, te llegan y uno los lee a la mañana siguiente. Pero Roque los escribía a las 3, 4, 5 de la mañana, a cualquier hora. Era un gran narrador, era un gran narrador de las experiencias propias y comunes, era un gran narrador y él, técnicamente, científicamente, era un historiador. Así que le ponía historia, carga histórica, le ponía tiempos, momentos, fechas. Este, en este momento la experiencia se hacía una experiencia plena. Una experiencia plena y una experiencia que es capaz de definir y de dar sentido a nuevas experiencias. Sentaba la máquina y escribía de corrido y, este, y ponía en eso, también en eso. Bueno, en este texto, ¿ves? Jamás podríamos desconocer que no tendremos paz en nuestros corazones mientras haya un pibe fuera de la escuela o con hambre o en riesgo o maltratado y golpeado o un viejito con frío desatendido y olvidado pero sentir la alegría, vivir la alegría, expresar la alegría es tan humano y necesario y obligatorio como ser solidario y luchar hasta las lágrimas enfrentando las desgracias sociales y exigiendo a los otros, sobre todo a quienes tienen más responsabilidades para ello, que también lo hagan. Está bien, es así. A mí me llamó una vez la atención, ¿no? Esta cosa de una vez que dijo, bueno, yo a esta altura de la vida quiero dejarles a mis hijos y a mis nietos eh, instituciones mucho más sanas. Eh instituciones de la república, dijo, porque el hombre era un republicano, también, ¿no? En esa múltiple mención que podemos hacer de instituciones que sean mucho más sanas, ¿no? Él sabía que se iba, pero no se quería ir. Y, y era un poco eso, la, la, la, el dilema de Roque entre el reencuentro con su hijo y continuar todo lo que fue su proyecto de vida, su proyecto político. Es la posibilidad, hasta en sus últimos momentos, de reconstruirse, que tenía Roque, ¿no? De volver a armar otra imagen de sí, otra imagen de su tarea. Otra... Esto, esto también es importante, porque a veces en la vida uno se reconstruye, no con grandes ladrillos ni con grandes subvenciones, sino con pedazos de ladrillos y con pedazos de cosas. Y empezar a pesar de eso reconstruye algo valioso, ¿no? Este, creo que esto también era Roque, ¿no? pidió que nos que nos divirtiéramos y nos cuidáramos ¿no? y, este, y que valoráramos lo que teníamos y especialmente que no eh, olvidáramos que, que no olvidáramos, ¿no? Que no olvidáramos. Eh, fue muy lindo ¿Sale? Como dirían los chicos, estuvo bueno conocerlo.